Hola Silvia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy sí, bien. estoy a punto de volarme. Por lo menos los pelos se me vuelan. Estoy en el centro, en la peatonal Sarmiento, donde está plagado de turistas que están soportando este viento sonda, que por el momento es de leve a moderado, según nos informaron de Defensa Civil, al menos en lo que es la ciudad y el Gran Mendoza. También está soplando el viento sonda en Malargue, San Rafael y Valle de Uco, sí. un poco más fuerte, con ráfagas que son superiores en cuanto a velocidad, a las que se registran acá en el Gran Mendoza. Mendoza, como les decía. La temperatura es elevada, esto ha hecho que muchos mendocinos salgan a la calle a disfrutar del parque, por ejemplo, y turistas que se han acercado a nuestra provincia a disfrutar de este fin de semana extra largo. Por supuesto que turistas de todo el país, de Neuquén, de San Luis, de Córdoba, Buenos Aires y muchos a nivel internacional, sí. sobre todo de Brasil, encontramos de San Pablo. ¿En dónde? En el Parque General San Martín, que es uno de los lugares más bonitos que tenemos, por supuesto, y es donde las temperaturas altas se sienten un poquito menos elevadas. Si les parece, compartimos un tramo de lo que pudimos hablar con algunos de ellos. A nosotros nos conviene, por el cambio, una eh, igual las comidas... Eh, y la gente muy cariñosa, igual hemos tenido alta acogida, conocemos a alta gente que a pesar de que no es familia nos han presentado a sus amigos. Mi hijo viene porque tiene un equipo de fútbol de Chile y vienen a jugar acá, así que conocemos a alta gente muy cariñosa, muy hospitalaria. Desde Neuquén. ¿Hace cuando, cuánto tiempo llegaron? Eh, ayer, después del mediodía. ¿Y qué recorrieron ya? Estuvimos acá en la ciudad de Mendoza, ¿dónde más fuimos? No, estamos tranquilos en la ciudad y vinimos a ver a las picadas en la valle ¿Qué es lo que más les gusta de nuestra provincia? El orden, la limpieza, la calidez de la gente. Altas oh, estas cosas bonitas acá. Los paisajes Exacto Muy bien Silvia, algunas de las voces de los turistas, eso te íbamos a preguntar ¿Se ve, se percibe este 80 90% de reservas hoteleras que supuestamente hay? Yo atrás tuyo veo pasar a mucha gente así que calculo sí. que vos también lo has visto así Sí. sí, está lleno está lleno de turistas. Según los últimos datos, son el 86% de la ocupación hotelera en lo que es Mendoza, con picos altos del 90% en Valle de Uco y San Rafael, según los últimos datos relevados por el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia. Con una amplia oferta... ...cultural, entre otros el Festival de Cine de Mirado Oeste... ...en Godoy Cruz, Ajá. la Feria de las Colectividades en Guaymallén. ...así que hay varias oportunidades para disfrutar del nivel cultural... ...que tiene nuestra provincia, qué es lo que más buscan los turistas... ...el vino, ustedes escuchaban en las notas los paisajes... ...y el calor de la gente, sí, es muchas. inigualable los uh -huh. mendocinos... ...cómo reciben a los turistas y eso es un gran aporte... ...a nivel económico y cultural para nuestra provincia. Así que ya rondando el 90% de la capacidad hotelera en nuestra provincia y disfrutando del viento sonda, ¿qué vamos a hacer? Dios, bueno, pero de no las características de los mendocinos, claro. y no queda otra que pasar el momento como se pueda. Bueno, Habíamos... pensaba, pen, pensaba en eso, perdón Silvia que te sí. interrumpa, pensaba en eso, digo, el, Mendoza, el turista que llegó a Mendoza... Si estudió un poquito más o menos qué, claro. qué son las cosas características de, de la provincia, uh -huh. habrá visto que el sonda es el viento característico que suele visitarnos. Entonces digo, se va a llevar toda la impresión, los paisajes, el vino y hasta el sonda. Va a decir, conocí a Pleno Mendoza. La experiencia completa. Sí, exactamente. Exactamente, se están llevando el sonda. La experiencia completa en todos los sentidos. Estábamos recién en el parque y sí. ya se sentía también el viento un poquito más elevado. Algunos ya se retiraban bueno como consecuencia de este viento que empieza a ser molesto y sí. por momentos puede ser peligroso. En el centro todavía no, hay mucha gente, a pesar de que ustedes ven que, que, que el viento atrae eh, mucho polvillo, polvillo, las hojas y demás. Miren, les vamos a mostrar, hay mucha gente todavía en el centro, el polvillo, las hojas caídas, pero igual la gente no se ha retirado y sigue disfrutando de nuestra querida peatonal uh -huh. mendocina lindo, que sí, está ya. repleta de turistas y de mendocinos. Como también decía recién, el Parque General San Martín, que por la temperatura ha sido lo más disfrutado hoy para todos. Bueno, eh, temperatura que ha rondado más de 30 grados hoy, sí, por ahora el, tenemos digo por las ráfagas de viento, y se espera que, es, que siga subiendo un poquito más.